Hola amigos rubiqueros, en el presente tutorial vamos a aprender a resolver el cubo de 3x3x1 o también denominado floppy cube. Se trata de un cubo muy sencillo de resolver y en este tutorial vamos a aprender a resolverlo utilizando un solo algoritmo. Antes de nada vamos a hacer una pequeña introducción de cómo vamos a llamar a cada una de las caras. Vamos a llamar cara grande a la cara blanca ya la cara amarilla. Y vamos a llamar caras pequeñas a cada una de las caras que son de distintos colores. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es colocar cada uno de los colores en su correspondiente cara pequeña. Para ello no vamos a usar ningún método concreto, simplemente de forma intuitiva las colocamos. Bien, como podemos comprobar, ya tenemos cada una de las caras pequeñas completadas. Cuando tenemos completo cada una de las caras pequeñas, nos ponemos a resolver las caras grandes. En este caso, tenemos la cara blanca, en la que se nos han permutado dos fichas amarillas. Bien, cuando hemos completado las caras pequeñas, nos pueden surgir tres casos. Este concreto es el más sencillo de todos. Tenemos colocada una ficha amarilla aquí y otra aquí. Bien, pues con el cubo, con esta orientación, aplicamos el siguiente algoritmo. ¿Veis? Y así quedaría completo. El segundo caso que nos podemos encontrar es el que podemos ver. Tenemos una ficha amarilla en la parte de la lista superior y otra ficha amarilla en la lista inferior, que están enfrentadas. Pues bien, con el Q en esta orientación aplicamos el mismo algoritmo que en el caso anterior, pero dos veces. ¿Veis? Hemos aplicado el algoritmo una vez y hemos vuelto al caso 1. Bien, orientamos el cubo en, como en el caso 1 y aplicamos otra vez el algoritmo. Y quedaría, quedaría resuelto otra vez. El tercer y último caso es el que podemos ver a continuación. Tenemos una ficha amarilla en cada una de las aristas, formando una especie de cruz. Bien, de nuevo, tendremos que aplicar el algoritmo dos veces, como si se tratase del caso 1 dos veces. Es decir, primero resolveremos estas dos como en el caso 1 y después resolveremos estas dos como en el caso 1. Bien, procedemos. Bien, ya hemos resuelto estas dos y ahora resolvemos las dos que nos quedan. Y quedaría finalizado.